Antes de iniciar con nuestras noticias, como siempre, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al día con todas nuestras noticias y compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Ahora sí, arranquemos con nuestras noticias. Sin olvidar, un aspecto importante es la defensoría del pueblo que alertó graves violaciones de derechos humanos a personas refugiadas en Arauquita, Arauca. La Defensoría del Pueblo acompañó una misión interinstitucional e interagencial junto a misiones diplomáticas en Arauquita durante el recorrido. De esta manera la entidad alertó las graves violaciones de derechos humanos que generaron el desplazamiento de 6.000 personas donde actualmente permanecen refugiadas en los albergues que se instalaron en la ciudad. Estas visitas se realizaron a los centros de acogida para la población migrante que se ha desplazado desde Venezuela por consecuencia del conflicto en la frontera y se detectó que las comunidades se tuvieron que ir de su territorio precisamente por la vulneración de los derechos humanos. Mediante sus redes sociales, la entidad dio a conocer que este sábado se llevó a cabo un puesto de mando unificado, que contó con la participación de embajadores de Francia, Brasil, Canadá, de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, y además de otros delegados de agencias de cooperación. Algo que resalta es que la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de actuar para que cesen las acciones violentas contra la población civil y las violaciones a los derechos humanos. También las autoridades reportaron el aumento a 22 casos de pandemia en los albergues de Arauquita. Preocupante la verdad. Tras esta realización de un puesto de mando unificado en el que se analizó la caracterización de esta población, NRCN Radio Gómez sostuvo lo siguiente. La última actualización nos indica que tenemos 22 casos positivos por pandemia. Esos casos han sido atendidos con todas las medidas de bioseguridad y han sido aislados preventivamente, por lo que esperamos no tener un contagio mayor. Las personas están siendo monitoreadas de la mano de la OPS y la OMS y los gobiernos territoriales. Dentro de los afectados se dice que el 38% de esa población son niños, es decir que más de 2.000 menores de edad han llegado desplazados por los combates del otro lado de la frontera, al igual que más de 200 madres gestantes. Así lo explicó el gerente de fronteras. Seguiremos trabajando de manera coordinada con las autoridades del Departamento Arauque y del municipio Arauquita para encontrar soluciones y avanzar en el retorno seguro y voluntario de estas personas a Venezuela. Así lo dijo Gómez. De esta manera, por eso le pedimos a la comunidad internacional, al secretario general de la organización y a la alta comisionada de los derechos humanos, Antonio Guterres y Michelle Bachelet, que tomen cartas en el asunto porque no es momento de improvisar definitivamente. Pasando a segunda noticia, esto es de manera urgente, por eso la oposición venezolana pidió a la ONU y a Michelle Bachelet que presionen a Nicolás para que permita el ingreso de vacunas contra el contagio de la pandemia. El gobierno dictatorial chavista mediados de marzo anunció que no permitirá el ingreso de la fórmula de AstraZeneca. Por su parte la oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó pidió a la Organización de Naciones Unidas que le exija al represor de, eh, del país caribeño Nicolás abrir las puertas para que entren las vacunas contra la pandemia a esta nación sudamericana y que pues claramente lo necesita el país como todos. Luego de varias cartas enviadas al secretario general de la organización y a la alta comisionada para los derechos humanos, Antonio Guterres y Michelle Bachelet, los opositores instaron a la ONU a emitir un pronunciamiento contra el gobierno dictatorial venezolano por violar una vez más los derechos humanos. El acceso a la salud y a la vacunación Estamos agotando todos los recursos, por eso acudimos ante esta instancia en virtud de que la represión venezolana prohíbe la entrada de la vacuna AstraZeneca al país. Prosiguió la oposición en la misiva. El ejecutivo de Nicolás a mediados de marzo pasado anunció que no permitirá el ingreso de la fórmula AstraZeneca por considerar que las complicaciones serán mayores que los beneficios derivados por el uso de esta vacuna. La prohibición por parte del gobierno chavista venezolana a la vacuna de AstraZeneca fue reiterada después de que la Organización Mundial de la Salud adelantara que las dosis previstas para Venezuela a través del mecanismo COVAX eran de este laboratorio. El exdiputado Williams Dávila, uno de los firmantes de la Carta de la Oposición, remitió a la ONU y dijo, yo no soy experto en la materia, pero sí puedo decir que hay países que la están aceptando. Aparte de todo, la de AstraZeneca no es la última vacuna que está en el pool de COVAX y nosotros no estamos en ninguna campaña para descalificar a ninguna vacuna. Lo que exigimos es que ingrese la vacuna. Así lo termino de agregar. Recordemos que Venezuela es una nación que atraviesa por la peor crisis de su historia moderna. Al menos 171.373 personas se han contagiado por la pandemia, de las cuales 1.720 han muerto lastimosamente. De acuerdo a estos datos oficiales, menos del 2% de la población ha sido inmunizada contra el contagio de la pandemia en la nación petrolera. Carlos Alvarado, precisamente ministro para la Salud, ha dicho que al país han ingresado más de mil dosis de las fórmulas rusa Sputnik B y del país asiático Sinopharm. Y que con estas se han vacunado a unos mil trabajadores sanitarios, así como mil voluntarios de un plan gubernamental que busca contagiados casa por casa. Ahora, como cosa curiosa, el gobierno dictatorial de Nicolás anunció que Venezuela producirá la vacuna cubana Abdal, Nicolás confirmó que la vacuna cubana Anticoidabdala, que se encuentra en periodo de prueba, se producirá en un laboratorio estatal en Caracas y con cuya fórmula espera conseguir la inmunización masiva de la población. Delcy Rodríguez dijo en unas declaraciones a través de la televisión pública BTV que expertos cubanos visitaron la planta de la empresa socialista para la producción de medicamentos biológicos, Spromet Bio donde verificaron las condiciones para la producción de la vacuna Abdala. Carlos Alvarado, ministro de Salud, apuntó que la planta que gestiona el Ejecutivo debe sufrir algunos ajustes antes de comenzar la fabricación de vacunas. Nicolás, este represor chavista, dijo que su país participará en la tercera fase de pruebas de los candidatos vacunales cubanos, Soberana 02 y Abdala dos antídotos que espera adelantar la inmunización masiva en el país sudamericano. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela ha alertado que las fórmulas Soberana 02 y Abdala no son vacunas todavía, sino productos experimentales que apenas han comenzado a evaluarse. Estamos sufriendo una grave epidemia a causa de la pandemia por eso Venezuela, en vez de participar en pruebas de productos experimentales con características desconocidas, debe priorizar la traída al país de vacunas reconocidas, de seguridad y eficacia. Dijo así la ANM en un comunicado de marzo pasado. Los académicos además expresaron su preocupación por la efectividad que pudieran tener estos fármacos, ya que no se conocen los resultados de la fase 1 ni de la fase 2.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 Ser arbitrario, pero tampoco es raro en él, frente a pues profesionales que en este momento pues lo más lógico es que dejen entrar las vacunas sin ningún inconveniente, sin ningún orgullo, porque el pueblo venezolano necesita. Si sí, la verdad son soberanos con el pueblo, quieren trabajar para el pueblo, lo mínimo es que puedan hacer esto para que los niños, las madres, los, los que están en este momento pasando por eh, un estado de mayor vulneración, pues puedan tener la tranquilidad, al menos de que tienen una vacuna y que están seguros. no Que pues aparte de tener esta problemática social, pues aparte de esto tampoco les permitan tener una vacuna que por ley les pertenece, que sea aplicada para prevenir que se propague más este virus que nos tiene pues atormentados a todo el mundo, pero en especial Venezuela pues es un caso muy puntual por sus problemáticas sociales. Como todos los países, pero aquí estamos siempre apoyando a Venezuela. Así hemos finalizado hoy nuestras noticias, amigos. Es un gusto poder transmitirles estas noticias. Siempre los estamos leyendo. No se les olvide suscribirse a nuestro canal activar por supuesto la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia y hasta una próxima oportunidad, chao chao